No. Bueno, los habló cubanos, así. Ahora tú verás cómo se baila el son. Ahora tú verás. Ahora tú verás cómo se baila el son. Ahora tú verás. Para bailar bien el sol. hay que tener la cintura. Cintura, dulce como raspadura y caliente como el rompe, te lo no digo Betty. ¡Esto, vuelo! Ahora tu verás, ahora tu verás como se va el azul. Ahora tu Hay que sacar bien. Ahora que se acabe, ahora tú verás, ahora tú verás cómo se va Ahora tú verás, y ahora tú verás cómo se va a Ahora sí, y ahora tú verás cómo se baile el Ahora tú verás se el Ahora tú verás cómo se baile el Ahora tú verás. Y ahora tú verás cómo se baile el Ahora sí, tú verás. puente, más pura ni cristalina ni un valle ni una colina ni un sol como el sol de oriente ¡Por eso yo soy cubana! ¡Oye que sí! Cubana, ¡Que te lo digo! ¡Por eso yo soy cubana! ¡Eh! ¡Que me fallo siendo cubana! ¡Por eso yo soy cubana! Me me fallo siendo cubana! ¡Por eso yo soy cubana! ¡Que me La que quiero cantar, cada día me puede arrancar del suelo donde nací. No hay nada para Por eso yo soy cubana Que bueno siempre cubana oh, oh, oh, oh, oh. Soy cubana Cubana, cubana soy Que yo de aquí no me voy Porque yo sí soy cubana Ay, no mi cubana sí que cubana Y aquí me quiero morir Porque cubana, cubana soy Cubana Con mi mi bandera Soy cubana, cubana Ay, Cuba, Cuba soy bella, cubana, con sus montes y sus ríos, sus palmas y sus praderas. Aquí en mi Cuba no nací, y aquí me quiero morir, soy cubana, con mi guajiro me voy, soy cubana, porque cubana y guajira soy. Se amaneció En el día los salió cantar Por la mañana Sin mucho canto la el se levantó Se amaneció Por el yo Soy cubana Pero ya te lo dije que sí vamos Por eso yo Soy cubana Y vamos porque aquí todos somos cubanos. ¡Bien! ¡Somos cubanos!